Vamos a empezar una serie de videos de hábitos de éxito de diferentes personas que pueden considerarse que han tenido éxito. Entonces, sin más, comencemos. En esta ocasión nos toca hablar de Dane Johnson, mejor conocido como La Roca. Él es actor, ex luchador de la WWE, con grandes logros, logros en su carrera, analizando sus hábitos de éxito. Mantiene un régimen de sueño estricto. Estoy bastante seguro de que me despierto antes que todos ustedes. Tiene que decidir si están dispuestos a hacer las cosas para ponerte en esta categoría. La gente rica no duerme 8 horas al día, eso es un tercio de su vida. Las personas exitosas no siguen un régimen de sueño normal, para no perder un tiempo precioso. Solo duermen de 3 a 5 horas del día, despertando antes del amanecer. El entrenamiento físico diario e intenso se mantiene en forma como si fuera profesional, entrena a un ritmo extremo, tiene un régimen diario muy fuerte, tiene una dieta estricta en base a sus objetivos, come bacalao, huevos, bistec, pollo, verduras y patatas. El trabajo duro como arma principal, siempre me preguntan ¿cuál es el secreto del éxito? pero no hay secreto, sé humilde, ten hambre y siempre sé el trabajador más duro en la sala, el éxito no siempre se trata de la grandeza. Se trata de consistencia. El trabajo duro constante conduce al éxito. La grandeza vendrá por sí sola. Nunca darse por vencido. En 1995 tenía siete dólares en mi bolsillo, pero sabía dos cosas con seguridad. Hoy estoy en la ruina y un día ya no lo estaré. Me gusta usar los tiempos difíciles del pasado para motivarme en el presente. Trabajar para ser mejor. Es fundamental ir a trabajar Superar a todos y confiar en mis propias manos para hacer el trabajo. Bueno, aquí haremos un resumen muy importante de las reglas. Es, trabaja duro, trabaja para ser el mejor, ten una dieta acorde a tus objetivos, trabaja tu cuerpo de manera tan intensa como te sea posible, ten hábitos de sueño muy estrictos, no te des por vencido nunca, y lo que más observo, y una frase súper importante, sé el trabajador más duro en la sala. Bueno, hasta acá. Si te gustó, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para recibir las notificaciones cuando subamos otro video. Quiero trabajar en proyectos que me apasionen y hacer disfrutar al público. Esa es mi máxima motivación. La roca.